...le dedica pues, apenas una página, pero no puede decirse más en menos espacio de tiempo y en menos espacio también de papel. Dice, si bien el autoconsumo viene representando la vía más importante para la salida de estos aceites, el mercado aragonés, representado principalmente por Zaragoza y Teruel, viene a absorber el 23% de esta producción. El mercado nacional, destacado por Cataluña y comunidades de Madrid y Valencia como el interior y la exportación, suponen actualmente un sector de bajo consumo, si bien alberga para un futuro próximo grandes esperanzas de cara a la expansión del mercado del aceite del barbarón. Hay que tener en cuenta que de todo el aceite de oliva virgen y virgen extra obtenido, se envasa aproximadamente el 80% de la producción de la campaña en recipientes de capacidad igual o inferior a 5 litros, para de esta forma ser comercializado en los mercados eh, nacionales, comarcales e internacionales, siendo el resto dedicado a agrario. Y a mí me gustaría un sustituto de a resto, ya, porque los restos, si que quedasen, no fueran restos de aceite virgen o de aceite, el aceite virgen extra, sino que fuesen restos ya de aceite de orujo, de aceite refinado. Y habla después, habla después de cómo conseguir la marca de calidad del aceite de oliva virgen extra. Y dice, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón publicó en el Boletín Oficial de Aragón la orden del 12 de abril de 1993, que yo no conocía Le es que agradezco mucho pues que me, la, el, la, haya, la haya puesto a mi disposición la orden con la que se aprobó el reglamento de la utilización de la marca Calidad Alimentaria para el Aceite de Oliva Virgen Extra y su reglamento técnico que establece tanto los controles como las condiciones de elaboración y envasado y la calidad del aceite, incluyendo las características organolépticas del producto comercializado. Para mejor gestión, control y tramitación de ayudas a las empresas productoras de aceite de calidad, se constituyó en Alcañiz, Teruel, la Asociación para la Defensa y Promoción del Aceite del Bajo Aragón, es decir, la ADAPA. Entre los fines de ADAPA se pretende la promoción fomento y defensa del aceite de oliva virgen y virgen extra del Aragón y la calificación de denominación de origen para estos aceites. Yo que estuve hace mucho en Alcorisa en relación con la, una de las jornadas de Adaba, pude darme cuenta del de interés que hay, de la gran acogida que tuvo la, exactamente estos fines promovidos por Adaba que indudablemente si sí, se continúa con el entusiasmo que allí estoy seguro que terminará por eh, darnos la razón para conseguir la denominación de origen del, del aceite de La Navarro Férez, pues, hace un repaso interesantísimo sobre los antecedentes sobre la constitución del panel de catadores de Aragón y de su composición y funcionamiento y de sus objetivos de cara a las empresas y a los consumidores proporcionando información y formación de las características de los aceites pues las características de los aceites vírgenes dice que este panel de catadores realiza cursos de formación para agricultores Almazaras, empresas de restauración y consumidores en general de las características de los diversos aceites de oliva virgen existentes en Aragón que permiten conocer la cultura del aceite de oliva en una comunidad con tradición de producto de calidad eh, Realmente yo no quiero hablar de antecedentes ni de la constitución, puesto que está en el libro perfectamente explicado. Lo que sí quiero decir es que en el mes de septiembre pasado asistí a un curso de la Universidad de Verano de la Universidad de Granada a donde se me invitó a participar con el tema del de aceite de oliva en nutrición y del aceite de oliva eh, como el material el singular para la cultura de alimentos. Y allí utilizan la misma hoja que ha reproducido con muy buen gusto para señalar cuáles son las características que se buscan en un panel de cata de la de Oliva Virgen y eh, además la forma de llevar a cabo esta cata y llevar a cabo la puntuación no faltaba más que una cosa que es el tener aquí pues eso junto con los catadores un cesto de manzanas con la correspondiente, el correspondiente cuchillo navaja para cortarla exactamente para cortarla la, la, la manzana y masticarla bien para que los restos de aceite que hemos probado después, de alguna forma, no se enmascaren en el resultado de una cata posterior por último, pero no menos importante hay que referirse al trabajo de Cristóbal Guerrero Peirona ingeniero agrónomo Creo que también de Tarazona, amante también de. De, de Ricla. Pues de Ricla. Bueno, entonces Hay que tratar de algo más, más respeto. Menos, menos mal que está aquí <risa> la digo Ángel Bonilla, que siempre pone el punto sobre las sillas. Pues bien, Cristóbal Guerrero Peirona, de Ricla, para que no se nos separe, pues hace un trabajo extenso e intenso sobre comercialización del aceite de oliva, denominación de origen y marcas de calidad es, yo eh, diría con permiso de, de Ángel que es aragonés ejerciente y enamorado de su tierra como declara en las primeras líneas de su artículo después de hacer un recorrido histórico y de señalar las propiedades culinarias nutritivas, edónicas o placenteras y hasta terapéuticas pinta porque no describe sino que pinta realmente a la ciudad de Caspe como cabecera de su comarca, eminentemente agroalimentaria, de la comarca naturalmente de Casco, como lo iba a decir de otra forma. Buen conocedor de los fines y técnicas de la comercialización, se hace y nos hace una serie de preguntas en la página 101. Dice, las preguntas que nos hace es: ¿qué tenemos que comercializar? Por supuesto, estamos hablando del aceite de oliva alba, para Segundo, ¿A quién queremos tener como protagonistas de su consumo? Tercero, ¿dónde querrán aprovisionarse los consumidores? Y cuarto, ¿qué agentes deben intervenir en el proceso? A todas ellas, dar cumplida respuesta en su artículo. De todos modos, algo importante que nos enseña y que yo quiero resaltar es que hoy por hoy el consumo per cápita en España es de 12,2 litros por año pero estos 12,2 litros per cápita y año de consumo de aceite de oliva en España se distribuye de la forma siguiente el 90% se consume en los hogares y además se consume en los hogares de aquellas personas que en su niñez comprobaron la eh, delicadeza de este producto que nos ha dado la naturaleza a los Bajo Aragoneses hay un 9% que va a la hostelería y luego hay un 1% que va a los comedores institu institucionales entonces esto a mí hace pensar lo siguiente el 90% de los hogares que consumen aceite de oliva del Bajo Aragón son, son hogares cuya madre o abuela estuvo directamente relacionada o estuvo habituada en su niñez al consumo de este aceite y por tradición ha ido enseñando a sus descendientes a utilizarlo en segundo lugar que el hecho de que solo el 1% de la hostelería, es decir, de restaurantes y hostelería general, utilice el aceite de oliva, con preferencia al aceite de semillas, demuestra dos cosas. Primera, la poca preparación de los restauradores españoles en lo que se refiere a la necesidad de utilizar grasas de fritura de primera calidad y a, de una vez por todas, eliminar el problema de los malos olores que emiten muchos de estos comedores a consecuencia del arranqueamiento y de la degradación química de, el, de los aceites de semilla extraídos con solventes y en segundo lugar a que no han probado jamás el aceite de oliva porque efectivamente el aceite de oliva es y será siempre más caro que el aceite de semillas, porque es más caro el producido, pero al mismo tiempo el aceite de oliva tiene unas ventajas que no tiene el aceite de de semillas, que es que dura mucho más y que como se dice en lengua vulgar, es un aceite que crece en la sartén, es decir, es un aceite que da lugar a una fritura superficial, a dorar el producto que allí estás friendo y al mismo tiempo a que internamente el, produ el producto que estás friendo realmente lo que sufre es un proceso de asado o de cocción en su propio jugo, cosa que no sucede con los aceites de semillas en donde los aceites impregnan más que fríen al producto en cuestión. En segundo lugar, el hecho de que solo el 1% de los comedores institucionales utilicen el aceite, el aceite de oliva es algo que aquellos que pretendemos conseguir la denominación de origen para el aceite de la Faragón nos tiene que llevar a solicitar las autoridades, que es una enseñanza adecuada a nivel de, primer, de primera enseñanza ...de las cualidades de los buenos alimentos... ...y sobre todo de las excelencias ...del aceite de oliva... ...porque como he dicho antes... ...quien prueba el aceite... ...repite... ...y lo puedo decir... ...yo que tengo en este momento pues... ...un hijo... ...que eh, hoy por, va, tiene que marcharse... ...a su destino... ...es en Colombia... ...está, está trabajando en La Paz... ...y cuando se fue a, a La Paz... ...me dijo papá... Eh, ...allí es muy difícil conseguir aceite de oliva... ¿Qué hacemos? Le dije, ¿qué hacemos? Marcharnos al, al Corisa. que por teléfono, a la cooperativa, al sí y se llevó 80 litros de aceite de oliva virgen. Y en este momento, pues se llevan 40 litros más, con lo cual, pues ya tiene aceite suficiente hasta la próxima campaña en que trataré de comprar por nosotros tantos y no sé cómo se los mandaré. Pero esto es simplemente para demostrar lo que es el aceite y lo que hace en enseñar a los niños enseñar pues a las personas desde la más tierna infancia a saber distinguir sabores y calidades. Lo que puedo decir ya de este libro, para terminar, es que hay que leerlo despacio, hay que leerlo meditándolo y, sobre todo, aquellos que estén directamente implicados en el cultivo, la producción, la el envasado, la comercialización del de aceite de oliva, o simplemente aquellos que tengan ocasión de, por alguna circunstancia, pues, hablar con personas que desconocen el buen cálculo que aquí tenemos, que sepan que hay que aprovecharse de las sugerencias y de los consejos que nos han dado los autores del libro. Para terminar, quiero felicitar a la imprenta FOSCAR por la buena maquetación y por la presentación de este vídeo porque además ha tenido el gusto de saber presentarlo con unas tapas de un color de sol dorado que corresponde al aceite de la variedad Quiero creo que han hecho una gran labor de maquetación y de impresión han empleado un papel en el que se lee perfectamente hay un gran contraste entre el tipo de letra utilizado y la calidad del papel es una gozada, repito, leer el libro. Y, para terminar, permitidme que haga una digresión, puesto que el tiempo nos apremia, y deciros que mañana, precisamente, hoy es 5, mañana será 6, mañana se cumplen los 400 años del nacimiento, sin duda alguna, del más grande pintor del siglo XVI. Me estoy refiriendo, como todos habéis pensado, a don Diego Velázquez, quien también contribuyó a dar a conocer por todo el mundo el aceite de oliva en aquel cuadro que pintó en el año 1618 que lleva por título La vieja miento huevos. Y es suficiente con ver este cuadro para darse cuenta de la diferencia que hay entre un huevo frito en aceite de oliva frente a un huevo frito en aceite de cártamo, en aceite de girasol, en aceite de algodón o si queréis en mantequilla o en eso que ahora está tan de moda, y que vamos a llamar los ordenings, es decir, las tareas concretas. Que Dios tenga en su gloria a Velázquez y que durante muchos años podamos deleitarnos, no solamente con la pintura y el arte de Velázquez, sino con los trabajos bien hechos y con amor escritos que en este momento tenemos aquí, en este en esta monografía número 7 de este prestigioso Centro de Estudios Comarcales de Espargón de Castilla. A todos, muchísimas gracias por vuestra audiencia desarrollo del proceso de la vida, pues pueden estar contaminados con dioxinas. En primer lugar, hay que decir que las dioxinas es uno de los venenos, uno de los tóxicos que mejor se conocen en cuanto a su génesis, en cuanto a su producción. Las dioxinas se producen siempre que eh, nos encontremos con plantas dedicadas a la fabricación o síntesis de los llamados herbicidas sintéticos que son sustancias generalmente cloradas y en la producción de estos herbicidas sintéticos se produce siempre dioxinas después eh, la 3,4,5 eh, tetracloro eh, para dioxina es la dioxina mejor conocida y esta se produce siempre que hay una confusión de material orgánico en presencia de material clorado es decir eh, en presencia de, de, de cloro o de cualquier otro derivado colorado y de materia orgánica tenemos la seguridad de que se va a producir una dioxina eh, con las dioxinas hay que distinguir también como con eh, muchos productos tóxicos de este tipo dos circunstancias distintas una, la intoxicación vamos no la intoxicación sino la ingestión de grandes dosis únicas de dioxina, o sea, una ingestión única de gran cantidad de dioxina y segundo, la ingestión de cantidades mínimas de dioxina a lo largo del tiempo los problemas son distintos en el primer caso, la ingestión directa de dioxinas, pues se ha visto que cuantos animales de experimentación se han ingerido dioxinas han presentado una, un tipo de acné que es lo que se conoce con el nombre de cloroacné y que también puede padecer el hombre. En Seveso, una ciudad italiana, en el año fue 1974, 1976, no estoy seguro, hubo un escape de dioxinas que afectó a 780 y tantas personas. De esas 780 y tantas personas no se produjo ni una sola muerte. Por otra parte, en Missouri, en Estados Unidos, en un picadero de caballos, en donde se producía una gran cantidad de polvo, para evitar la formación de polvo, normalmente se utilizan pues, eh, unos aceites que forman una especie de masa que apelmaza el suelo y que naturalmente ya pueden correr los caballos sin levantar polvo. Pues, eh, por la causa sí, sí. de Ruzose, un aceite contaminado, no el aceite de oliva, por supuesto, porque en Norteamérica es carísimo, un aceite contaminado con dioxinas se utilizó para apelmazar de alguna forma el suelo de la de él. Entonces, se encontraron con que en algunos caballos, Aparecía color negro. Pero, en cambio, en el hijo de uno de los conserjes que tenía siete años y que estaba acostumbrado a jugar allí con la tierra, después de siete meses, no se le ninguna ningún tipo de sintomatología. Eh, los soldados norteamericanos veteranos de la Guerra del Vietnam se creyeron también hace unos años contra el Estado norteamericano por eh, el peligro a que habían estado sometidos. En, en, en Vietnam debido a la acción de, de, de, los, de las bombas incendiarias, que naturalmente la confusión daba lugar, si tenemos en cuenta que además utilizaban defoliantes es decir, una especie de herbicidas, estaban sometidos a la acción de las dióxidas. No se pudieron, no pudieron presentar datos suficientemente convincentes desde el punto de vista sanitario en donde se dijera estas personas pues, habían, tenido unos, habían tenido problemas de intoxicación entonces eso es lo que pasa en la especie humana, lo que se sabe hasta ahora en la especie humana no se sabe lo que ocurre en una intoxicación a largo plazo, ingiriendo cantidades muy pequeñas de estas sustancias pero sí sabemos lo que pasa a lo largo de todo el ciclo vital de hámsters, cobayas ratones ratas y monos Hemos, se ha visto que las dioxinas, en pequeñas cantidades, en cantidades de picogramos, en torno pues, eh, a unos 15 pi, eh, picogramos, un picogramos la una de un gramo, no olvidemos, eh, consumiéndolos continuamente, llega un momento en que los animales de experimentación presentan un porcentaje de cánceres, sobre todo sarcomas de tejidos blancos, de tejidos blancos, en mucha mayor cantidad que los animales testigos. Eh, en segundo lugar aparecen pues, lesiones renales, hepáticas, unas neuropatías muy diversas y por supuesto el clásico colaracné. El colaracné, por otra parte, tarda en presentarse alrededor de seis o siete meses, pero es que su, su duración lleva a veces años y, por supuesto, se trata de sustancias, repito, para estos animales de experimentación, que son procancerígenas, es decir, que estimulan la acción cancerígena de los auténticos cancerígenos. Y las propias dióxidas son, en cierta de animales auténticos carcinógenos. ¿Qué puede pasar en el hombre? Pues si el hombre consume durante toda su vida, durante una gran parte de su vida, continuamente estas pequeñas dosis de dióxidas, esto supone que aparecerán, alguna, aparecerán algunas de esas lesiones, algunos de esos problemas. Pero eso en la actualidad no lo sabemos. Y naturalmente, como no es ético experimentar con personas, entonces... Lo que hay que hacer es lo que se ha hecho en este momento. Que, señores, aquí tenemos unos animales que tienen unas dosis, o que tienen unos residuos, unos residuos de dioxina a concentraciones muy superiores a las que son compatibles con su vida normal, con su situación fisiológica o homeostática, lo que hay que hacer es impedir que, estos, que estas sustancias sirvan de alimento al hombre porque le estamos le haríamos entonces ingerir continuamente una cantidad de dioxinas que no sabemos si serán o no perjudiciales para el hombre pero desde el momento en que pueden ser potencialmente entre comillas y subrayado, desde que pueden ser potencialmente eh, peligrosas todo higienista y un precio de cerdo dirá, ante la duda indubio pro reo, dicen los abogados yo digo, indubio pro societate en caso de duda, defendamos al consumidor y prohíba ser consumidor y nada más, pero lo que hay que hacer es sembrar un alarmismo que en este momento se está teniendo en este país, innecesariamente porque es totalmente innecesario todo el escándalo que se ha preparado, todas las cosas que han escrito los periodistas que por otra parte tienen que como es lógico vivir del sensacionalismo pero yo hoy por hoy no le doy ningún peligro si somos capaces, somos natural de evitar que estos animales con dosis muy altas que sean dosis de eso, repito, del orden de pico gramos, que tiene la alimentación humana. Eso es, normal ¿Algo <risa> más? Pero que os sepa, ¿eh? Porque además eso. Sabe de todo hombre, pues, exactamente. Bernabé <risa> <risa> era el, el matrícula de mi curso. <risa> la necesidad de desarrollo del olivo actualmente pero al mismo tiempo ha dicho que 60% del cultivo era un cultivo familiar de 2,5 hectáreas o de 1 a 2 hectáreas entonces el, no, lo que me extraña es que el nivel de calidad el nivel de calidad de estos, de estos 60% de agricultores de 2,5 hectáreas se pueda comparar con un nivel de calidad industrial monoespecífico de monovariedad cultivado en amplias zonas a partir de plantas como bien ha subrayado antes más grandes es decir, que los esquejes ya no serán los esquejes habitualmente producidos por los pequeños agricultores, si no lo sabemos bien los universitarios, esquejes que la mayoría de ellos son eh, obtenidos por clonación. Segundo, el cultivo de los eh, pequeños agricultores eh, son, es un cultivo con eh, poca cantidad de herbicidas porque los pequeños agricultores efectos enzimáticos aún, aún poco duraderos sobre la oliva antes de la recolección del suelo para esta producción. Entonces, todos estos puntos hacen que este aceite de oliva de gran calidad que merece la denominación de origen eh, no se puede comparar con un aceite eh, que será producido en eh, agricultura industrial y que puede efectivamente eh, ser interesante porque se da un aceite de precio más bajo y podrá comercializarse en, digamos, a exportación entonces ha dicho usted que se tiene que reformar si me permite voy a eh, venir a lo que fue la ley del 2 de enero de 1942 que estableció la eh, sociedad cooperativa. En el capítulo 3 dicha ley, en lo que dice capital social, dice el límite del valor de la participación de cada socio podrá elevarse hasta 45% del capital. Esto corresponde exactamente a lo de los 60% de pequeños agricultores que usted ha mencionado y este 40% de un mono, digamos, propietario, que, posea, que puede poseer hasta 40% del terreno. Entonces, lógicamente, este término de sociedad cooperativa es excesivamente perverso. Porque, eh, por una parte, tenemos 40% que puede ser de un propietario de una sociedad, eh, pero de una sociedad privada, con su propia producción, y, es, y será lógico. Pero, por otra parte, tendrá una producción industrial con maquinaria grande, con miles de hectáreas y con miles de, de olivos plantados. Pero, por otra parte, los 60% de pequeños agricultores que son ellos los que han salvado la denominación de origen tienen que ser protegidos por una cooperativa del municipio no, no una cooperativa privada o, una, o perteneciendo a una sociedad tiene que un municipio organizar eh, su propia digamos eh, y ese municipio pues tener infraestructura, instalaciones, eh, empleados pagados por el municipio y entonces esa estructura puede estar en relación directa con la universidad para el control de la calidad de denominación de origen. ¿Eh? Entonces, este es el primer punto, el segundo es de las etiquetas, me parece muy importante también porque hoy... Eh, hay una confusión muy grande de las calidades de los aceites. Y que un aceite virgen eh, tenga legalmente la posibilidad de 20% de girasol y que no figure en la etiqueta, me parece muy eh, inconsciente. Bien. Pues, así no hay preguntas. Te... Podéis intervenir todos. Eh? No, sé, no, no sé si. No sé si a todo, en fin, eh, pero la agradezco es que pues, el interés que ha seguido pues, en, la, en la presentación del libro y la agradezco es que mucho las, las sugerencias que ha hecho a las que voy a referirme no sé si en su conjunto o no pero, primero parece que está en contra de ampliar las, las superficies pues hay una cosa eh, con una superficie de 2,5 hectáreas no hay posibilidad de que ningún agricultor sobreviva entonces, hay, hay, que hay que tratar de que las superficies sean bastante mayores. En segundo lugar, eh, las superficies pequeñas tampoco permiten, de, de alguna forma, mecanizar debidamente eh, todo el laboreo y, después, por supuesto, la recolección. Porque el, en este momento, el problema, el problema que veo yo, y de eso no me hablaba, en, el, en, el, en la elaboración del aceite de oliva de es la gran cantidad. De atrujado, que aquí se verifica o pues se verificaba antes, cuando eran los fines de semana, el momento en que personas que eran en parte agricultores y en parte dedicados a otras actividades, los que podían, toda la familia y sus, am y sus amigos, ir a recoleccionar a recoleccionar las olivas. Entonces, las olivas llegaban a la almazara en unas cantidades muy superiores a las que podía molpular. Había que. ...mantener las olivas almacenadas y en muchas, en muchas ocasiones se mantenían al aire libre... ...y esto daba, daba lugar naturalmente a una serie de procesos de naturaleza eh, oxidativa, más que fermentativa... ...que daban lugar a, la, a, a, aumenta, a que aumentase pues, la piedra. Entonces, lógicamente, lo que hace falta es superficies mayores... Eh, ...agricultura más mecanizada, eh, almazaras capaces de absorber la producción... Y, sobre todo, con la tecnología suficiente para hacer un lavado o una selección previa de, de las olivas con el fin de obtener un aceite de primera calidad. Extraerlo uh, rápidamente mediante tecnología también continua, un proceso continuo si es posible, y proceder de inmediato, inmediato al envasado. El empleo de piscitas, pues quiera ser, o no se quiera, uno de los problemas que tiene... Pues, eh, Precisamente el cultivo del olivo es que hay bastantes plagas, como se pone de manifiesto en este aceite, vamos en este libro, hay una serie de plagas contra las cuales hay que luchar. Y hoy por hoy la única forma de luchar adecuadamente es mediante los herbicidas. es mejor la agricultura familiar o la agricultura industrial? Yo, por supuesto, me gustaría mucho que fuese mejor la agricultura, que la agricultura familiar superarse en la agricultura industrial. Yo soy de un pueblo evidentemente agrícola, soy de Villalquemado de la provincia de Teruel. Entonces, eh, estoy asistiendo, como es natural, a de alguna forma, a un descenso de la población, cosa que también ha ocurrido en esa ciudad. Entonces, eh, la pregunta sería, eh, ¿a quién, eh, dejamos, ¿dejamos que los, que los labradores vivan del de olivo exclusivamente? Eh, Dejamos que aparte de explotación del olivo tengan explotaciones ganaderas, explotaciones y otro tipo de cultivos, pues lo ideal, lo ideal sería, repito, lo ideal sería que aquellas tierras que pudieran dar lugar a una producción de aceite de oliva del bajo que pudiera cogerse de a la del de aceite de, de, del bajo aragón precisamente, que pudieran vivir exclusivamente de, de la agricultura. Eso sería lo ideal. Pero desgraciadamente eso no va, a ser, no va a ser posible así. Entonces, lo que, lo que ya lo no podemos, entre lo óptimo y lo regular o lo malo lo que sí podemos es buscar lo bueno, y lo bueno creo que en este momento es, aunque disminuya la población que viva directamente de la agricultura, tratar de, de alguna forma, mejorar el rendimiento de esa agricultura, tratar de diversificar eh, los productos, tratar de envasar y vender adecuadamente. es decir vender lo que dice el doctor Murillo que tomará luego la palabra en su artículo, tratar de tener calidad, de tener cantidad y de obtener precio. Pero, obviamente, lo que no podemos pretender en este momento que estamos ya pues, entrando en el siglo XXI, es el utilizar métodos de cultivo artesanales entonces, el, el trabajar a base de atada bajadón y con el rendimiento que así se puede obtener tratar de poder alcanzar unos ingresos que nos permitan vivir a nivel de la media de la Unión Europea. Hace falta que, ahora o no, pues a, la, a, una gran, a, a tener, tener una gran cantidad de... Vamos a tener una agricultura bastante más amplia. Yo no sé la... Vamos, yo voy a ir a hablar cuando hablo de la ley de, del 2 del 1 del, 40, del 1942, que aquí va a hablar también de, de la famosa ley de Ullastres, que es un poco después, cuando hubo una época en que se primó la, el arranque de olivos además con una cantidad muy curiosa que era con 30 pesetas por algo algo parecido a las 33 pesetas que cobró, bueno, a de oro que cobró cuando traicionó a su maestro entonces las circunstancias eran diversas por pues claro, ¿por qué se produjo aquello? pues por una razón muy sencilla porque era entonces cuando comenzaba a despegar la bicultura y la porcinocultura en este país y hacía falta disponer una fuente proteica abundante y la mejor fuente de fuente proteica más barata que existe es la proteína de soja la soja en España no se cultivaba la soja en Estados Unidos en todo el mundo estaba monopolizada por el American Soya Council y el American Soya Council dijo señores a ustedes no vamos a venderles de harina des, el, desgastada de, de soja vamos a venderles soja, semilla de soja haba de soja y ustedes hagan lo que quieran entonces, naturalmente, el subproducto de la harina de soja es el aceite de soja y a España, que lo no muy importando, de alguna forma tenía que también utilizar el aceite de soja pero hay una política equivocada que fue en no saber marcar las diferencias que debía haberse marcado en vez de decir, no, no el aceite de soja es mejor que el aceite de oliva debía decir no, no, el aceite de soja es un sustituto un sucedáneo del aceite de oliva que no le llega Así se podía haber mantenido. Podríamos haber tenido una buena exportación de harina de soja, tener aceite de soja, que en parte podía destinarse al consumo nacional y hacer posible a la exportación y en cambio haber potenciado al aceite de oliva, pero eso no se, no se hizo. Y en cuanto a, lo, a, lo que, a la, la referencia que ha hecho al etiquetado de que se lleva aceite de girasol, aceite de oliva, el, el señor que hace eso está cometiendo un fraude porque la ley general de etiquetado de los productos alimenticios dice taxativamente que el, en cualquier envase aparecerá, eh, por orden de máxima, de máxima cantidad que aparece en el envase, de, el envase, los distintos componentes que contiene. Y si, naturalmente, el, al aceite de oliva le añaden aceite de algodón o aceite de girasol, tiene que poner el porcentaje que lleva. Y si no, está cometiendo un fraude el envasador de ese aceite, que se expone naturalmente a la correspondiente multa o incluso a la clausura del producto. No sé si, si te he contestado a, a tus preguntas. Yo te pero creo que muchas de las preguntas estaban aquí, están contestadas en el propio libro. En, en, la, en lo que concierne la tierra es lo que me preocupa, porque 60% de 2,5 hectáreas, sí. eh, 2,5 hectáreas, un agricultor solo si pide subvención a Europa le darán eh, lo que corresponde a 2,5 hectáreas. Es decir, eh, le van a dar la cantidad equivalente a lo que posee si se queda solo. Sin embargo, el 40% va a tener, si tiene 300 hectáreas, va a tener subvención de 300 más. Entonces, yo, es yo, creo, yo creo que la experta en ese sí. tema es un tema que vamos a... No, yo, que yo, quería, yo quería intervenir y estoy de acuerdo en parte con lo que usted dice y ha puesto el dedo sobre la llave. ¿no? Evidentemente, eh, la producción nuestra tierra, de este excelente aceite que tenemos... ...es la de Juan Palom. ...yo me lo hizo, yo me lo como... ...porque es el consumo, es quitarnos... Eh, ...con la ayuda familiar que hemos hablado... ...y el señor Profesor Bernabé, ...que eh, bueno, pues ha sido una ayuda al consumo... Eh, ...y no se ha tenido, ha tenido nunca... ...una proyección de vender... ...más que el excedente en la cooperativa... ...y venderlo como granel... ...creo que en este momento si estamos defendiendo... ...y estamos mirando hacia el futuro... ...del aceite de oliva... ...tenemos que tener otras miras... ...y estoy completamente de acuerdo con usted... ...de que el gobierno de España... ...el gobierno de la Unión Europea... ...tendrá que darse cuenta... ...y salir de ese desconocimiento... ...de las propiedades que tiene el aceite de oliva... Eh, ...para ver que hay que primar... Y ...no solamente porque el aceite de oliva... ...tiene esas propiedades todo... ...pero habrá que primar también y diferenciar... ...a las diferentes eh, variedades... ...y eh, ahí es donde tenemos que entrar nosotros... ...entonces hace pocos días de Castilla-La Mancha presentó en Aranjuez unas jornadas gastronómicas donde tuve la eh, oportunidad de estar y eh, me quedaba maravillado el ingenio que había eh, desarrollado el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿eh? Habían basado eh, pues, eh, unas pequeñas botellas que distribuyeron en todos los hoteles de manera que el clásico desayuno de bufete libre ...pues también ofertase esas pequeñas botellas... ...junto con olivas... ...que podemos ver en cualquier país mediterráneo... ...que ponen en el buffet... ...y eh, estaban comercializando la poca... Eh, ...bueno, la, la mediana producción... ...que tienen de aceite de oliva... ...esto pues, lo están vendiendo caro... Y, ...y evidentemente no puede ser de otra manera... ...una producción que exige una gran mano de obra... ...que hay poca extensión de olivar... ...que hay una producción... Eh, ...que está eh, influida por una becería... ...por una eh, fluctuante evidentemente no puede ser un producto eh, barato. Entonces estamos habituados a, a, a consumirlo y a pagarlo a, pues, a un precio eh, bastante bajo. Entonces habría que convencer primero que la limitación a la extensión del olivar debe desaparecer, que se debe regular el tipo de plantas con las, que, con las cuales se reprueba y que desde, desde luego desde Europa, desde el Gobierno de la Nación, desde los gobiernos autonómicos, debería... De potenciarse, estimularse, protegerse esas producciones familiares que hagan la distribución que quieran en un régimen de cooperativas o en un régimen de, de, de empresas eh, públicas o privadas, comercialicen, extraigan y den todo tipo de garantías manteniendo todas las cualidades del aceite de oliva para aumentar esa producción. Por otra parte, es un buen momento también para recuperar eh, regiones como la nuestra, que poco a poco el movimiento el centrífugo de Zaragoza va a acabar con toda la periferia. ¿no? Entonces, sería una manera de volver a recuperar este tipo de, de, de cultivo y de este tipo de población. Creo que sí, que por ahí tiene que ir. Se necesita mucho porque hay que educar. ¿no? O sea, el profesor Grande bien, que es más fácil que una persona... Eh, ...cambie de religión que de hábitos alimenticios... ¿no? ...entonces el señor Fischer no debe... Eh, ...o sea, va, ha venido ya un par de veces... ...yo imagino que empezará ya... ...a apreciar lo que representa un huevo frito... ...como el de, que teníamos en el monumento de la Germuna... Eh, ...con puntillas en aceite de oliva... ...y además del señor Fischer... ...los representantes europeos... ...tienen que ir hablando convencidos... Y, debe, ...y con conocimiento... ...del producto que van a vender... ¿eh? ...y entonces, bueno que El aceite de oliva es menos peligroso y tiene un punto de ignición más elevado que el lino. Habrá que, que decir las cualidades y las propiedades que tiene el aceite de oliva, las, la, lo bueno que es para la salud y habrá que, que potenciar esto.